Misioneros del Nuevo Testamento Felipe, uno de los primeros en predicar el Evangelio fuera de Jerusalén Hechos 8, 4 al 40 Pedro y Juan, visitaron a los nuevos creyentes en Samaria para animarlos Hechos 8, 14 al 25 Pablo, en su viaje a Damasco Determinó capturar cristianos, pero Cristo lo capturó a él. Hechos 9, del 1 al 25. Pedro. Dios lo guió a una de las primeras familias gentiles en convertirse al cristianismo, la familia de Cornelio. Hechos 9, del 32 al 10, 48. Bernabé. Fue a Antioquía para alentar, viajó a Troas para llevar a Pablo a Jerusalén desde Antioquía. Hechos 11, 25 al 30. Bernabé, Pablo y Juan Marcos dejaron Antioquía para ir a Chipre, Panfilia y Galacia en el primer viaje misionero. Hechos 13, 1 al 14, 28. Bernabé y Juan Marcos después de separarse de Pablo dejaron Antioquía para ir a Chipre. Hechos 15, 36 al 41. Pablo, Silas, Timoteo y Lucas dejaron Antioquía para volver a visitar las iglesias en Galacia. Luego se dirigieron a Asia, Macedonia y Acaya en un segundo viaje misionero, hechos 15:36 al 18:22. Apolos dejó a Alejandría para dirigirse a Éfeso. Conoció el Evangelio completo con la ayuda de Aquila y Priscila. Predicó en Atenas y Corinto. Hechos 18, 24 al 28. Pablo, Timoteo y Erasto. Tercer viaje misionero donde visita de nuevo las iglesias de Galacia, hacia Macedonia y Acaya. Hechos 18:23, 19 del 1 al 21, 14.